Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañanas, estamos en el set de las entrevistas principales, conversamos con, por supuesto, actores de primera mano que vienen a compartir con nosotros informaciones de mucho interés para todos ustedes. En el Café Caliente conversamos con el presidente del Partido Revolucionario Moderno acá en la provincia de Duarte, el diputado Franklin Romero, que lo vi muy feliz ayer en la Asamblea Nacional. Buenos días, bienvenido. Y ¿Cómo buenos estás? Buenos días, diputado. Bueno, Francis Fulvio. Y amigo Frankie. Cierto que. ¿Viste lo que te puso Raquel? Hubo euforia ayer momento, cuando el presidente ¿verdad? anunció eh, varios proyectos. Estábamos viviendo en un momento de ilusionismo, realmente. <risa> Yo también estaba hipnotizado. Pero cuando se mencionó mi provincia, cuando eh, claro. se habló del hospital, cuando se habló de Ocho veces. del 9-11. Yo me emocioné más porque son proyectos claro, que yo claro. sometí en la Cámara de Diputados, que fueron aprobados y que ya justamente el presidente lo anunció ahora. El sistema 911 lo sometió, lo sometió usted para esta provincia. Sí, así y fue aprobado, al igual que el hospital, la circunvalación. Pues en ese momento eh, también mencionó lo que era la ley de mecenasco, sí. que es una propuesta nuestra sí, también, sí, sí, es que claro. también está aprobada. Está aprobada. Y pues bueno, nosotros nos sentimos ya, tú sabes, con mucha euforia en ese momento. Vamos a permitir que nos traigan el cafecito entonces sí. para adentrarnos eh, con tónica... Solo apunta que no solo él estaba eufórico en ese momento cuando hablaron del sí, sistema 91. Sí. También bueno También el senador por la provincia hermanas Mirabal, Luis René, bueno se, sí, se puso sí. sobre sus pies y mostró mucha alegría sí. cuando se mencionó el sistema 91 para estas Mira, dos sí, provincias. Amigo mío, Luis es Luis. que lo merecemos René, sí. y lo necesitamos urgente. El sistema 91, que este sistema por lo menos es de, la, de las luces que tiene el gobierno. Mira, de las pocas luces. Raquel, cuando yo sometí lo que es el 911 para la provincia, realmente yo decía que era el momento oportuno de solicitarlo, que se aprobara y que el presidente lo sometiera a, a la construcción ya. ¿Por qué? Porque recordemos que el sistema de emergencia 911 es de emergencia. Pero sí. ¿qué hacíamos nosotros con recoger a una persona y en cinco minutos iban a un hospital, que es un chiquero? Ahí se iba a morir en el hospital. Claro. Entonces ahora todo viene el consone, el hospital Exacto. con el 911. Esa es la idea. Bueno, pero lo, lo que a nosotros nos preocupa es que esta es la octava vez que lo menciona el presidente. El hospital. El hospital, y sí. coincide precisamente con el año preelectoral. Sí, eh, mi partido tiene una posición respecto al discurso del presidente, que lo que debe ser una rendición de cuentas, pues se vio más como un discurso de proyección, un discurso de promesa, eh, y mucho lo vemos como un discurso de campaña porque fueron tantas las obras que se anunciaron ahí para este año que es imposible hacer en este año cuando no se han hecho en seis años dentro de su gobierno. Y no se dio dónde se va a sacar el dinero. Eh, exactamente. Recordemos que el presupuesto está destinado ya para las obras que están en ese presupuesto eh, uh -huh. que nosotros realmente aprobamos. El hospital, tal como tú dices, lleva ya 2.640 millones de pesos. 2.640 millones de pesos aprobado. 17, 18 y 19, 600 millones en el 17, 18, en el 18 600 millones y 700 millones y pico ahora. ¿Cuánto nos puede costar al país o al pueblo de San Francisco tener un hospital? Porque cuando hablamos de ese monto, yo lo primero que usted me, me cuando lo mencionó, lo primero que me llegó a la mente es en cuánto estaba valorado cuando se anunció. 600 millones, que va por 2000 Bueno... En el 17, 600 millones. En el 18, 600 millones. En el 18, justamente, se compraron los terrenos, 60 millones de pesos. Y ahora estamos viendo el movimiento. Y yo, en mi nota, nota que hice respecto a eso, pues lo aclaro muy bien. Son 2.640 millones que llevamos. ¿En qué...? 1.440 millones, perdón, para este año. Ok, así sí. 1.440 millones. 1.200 son 2.640 millones. Uh -huh. Al igual que la circunvalación. La circunvalación que lleva ya 552 millones en el año 18, 700 millones en el año 19, y apenas tenemos una trocha que se abrió de apenas 300 metros y no se ha hecho nada. El hospital va a salir como Punta Catalina. Que estaba supuesto es no a hacer. Que es una urgencia, una necesidad, Punta Catalina. Estemos claros, nosotros estamos opuestos a Punta Catalina. Estamos opuestos a la forma como se ha manejado el dinero para lo construir. Que costó, para lo que ha costado. La falta de Y recostado. Porque se ha recostado. El PRM se ha recostado apoya mucha gente. A Punta Catalina, el PRM. No, no, no. O, o usted no, como no, no, no, el PRM apoya, apoya Punta Catalina. Ah, lo, que no por... apoya, lo que no apoya es la forma como se ha manejado el dinero para Punta Catalina. Que empezó en un presupuesto de bueno, 900 millones de dólares. Eso. Y ya llegamos a esos 5 mil millones de pesos de la costilla del pueblo. Ya. Eso es lo que nosotros estamos opuestos a la forma. No ya. a Punta Catalina. No a Punta, Punta Catalina es un proyecto macro del país, que es una necesidad. Ese y otros. Ahora, que algo cueste mil pesos y se pongan 20 mil pesos, a eso nosotros nos oponemos. Porque eh, recordemos que Punta Catalina, todos los que ha salido en Punta Catalina y ahí están los casos, ahí está la justicia el caso de Odebrecht pero, pero no cree usted, diputado que, que cuando le damos un voto de fe a Punta Catalina por la necesidad de energía y teniendo de fondo esos males que la construyeron es prácticamente estar de acuerdo en todo porque lo que debiera de estar es paralizada revisada y transformado todo incluido el que la dirige que es el economista que antes era muy ducho en, en oponerse ahora Escuder. es Escuder, que ahora se es escuda dentro de eso es un, Se escuda ahora no, se escuda dentro. Francis, realmente no podemos verlo así recordemos que nosotros somos elegidos para cumplir con un propósito que está en, en, en la constitución y es servir al pueblo nosotros no podemos decir que ese dinero que ya está ahí del pueblo, lo vamos a perder involucrado, para acá. involucrado a ese dinero que está ahí ya, lo que tenemos que ver cómo el sistema permite que esas personas que le hacen mal uso del dinero del pueblo sean sometidos a la justicia y realmente, y que haya consecuencia Porque no es posible que, escuchaba anteriormente, que decían que no hay ningún respeto de muchísimos funcionarios del PLD. La declaración jurada de una ley, sí ellos se niegan a hacerla, la mayoría. El presidente mismo dijo que, él mismo dijo que quedaba fuera de... de de su entorno, todo lo que dice la declaración, y sometido a la acción de la justicia. Diputado, diputado, diputado vamos no, a hay No hay consecuencia. Vámonos a parte del discurso. Un, una parte que se estaba esperando porque él iba a hablar en marzo y habló en febrero. La parte donde él dice esa palabra lapidaria, que está dispuesto a pagar el precio, que está dispuesto a sacrificarse por la patria, donde deja sobre la mesa la posibilidad de violar la Constitución. Nueva vez. Nueva vez para reelegir Eso es una interpretación del diputado. ¿Qué, qué, <risa> ¿qué asume usted como diputado con relación a, a, a esa versión del presidente Danilo? Cuando el presidente realmente terminó su discurso de rendición y de proyección, que también está estipulado en el artículo 114, de proyección, Sí. Pues, Pero de proyección de las obras y de los proyectos de la sobre de bien proyectos. social, sí. No sí, de no Entonces él, él terminó ahí, entonces él habló ya entonces. Incluso si hubiese llorado un poquito, ¿Quedaba nos, nos amarra a todos. ¿Sí? Realmente, sí, realmente sí. Porque, porque él es un hombre muy trabajador. Un hombre muy trabajador. Y mandó un mensaje. Sí. Tanto a la oposición. ¿Cómo? Externa, como la posesión interna. Ah, sí, obviamente. Fue muy claro. Sí. Y se manejó muy bien. ¿Y usted cómo lo lee? Pero ese se mensaje? interpretó muy bien que el presidente dijo: o sea, todo lo que él anunció es un año imposible hacerlo. Claro. Y él dijo: yo estoy listo. Y el precio que hay que pagar, yo lo voy a pagar. ¿Y cuál es el precio que va a pagar? La regresión. El descrédito, nueva vez, de algún modo. Porque una vez dijo que no hay, que era complicado. El presidente un ha un dicho un podrido, muchas cosas comió. que no ha podido cumplir. Ha dicho muchas cosas que no ha podido cumplir. Si sustituyó, están ahí, no sé que lo digo yo. Yo creo que sustituyó, Eso está ahí. sustituyó promesas del discurso anterior del año pasado. En este año la sustituyó por el silencio de, las mismas, de los mismos temas. Que la población en el sondeo que tuvimos hoy no, no las recordó. Inclusive gente muy llana del pueblo. Mira. Si hablamos de entonces de una, de una situación jurídica constitucional donde en ningún modo la asamblea puede verse como un mecanismo de desconstitucionalización de, de del país, porque la misma constitución tiene límites para ustedes los legisladores y que solamente se cumplen si se llevan paso a paso lo que ella misma dice, ¿Cómo transformar. Hay un procedimiento. Los diputados del PRM son vistos también como se ven los que ya están esperando que vaya el presidente a pagar el precio que le cueste para esa reelección. Bueno, hay diputados del PLD que dicen que ya tienen sus diputados para apoyar la reelección. Sí. Incluso del, del PRM. Ahora... Esperemos, y el pueblo juzgará, porque no es menos cierto que ya en el 12, cuando era el PRD, todos los diputados votaron por la reelección, y se habló incluso de dinero. Entonces, ahora mismo, ahora mismo están diciendo lo mismo. Ahora, el PRM con sus 52 diputados, porque ya vinieron otros del PRD para acá, éramos 50, pues estamos unidos y tenemos una línea de no apoyar la reelección que yo en lo personal me daría lo mismo enfrentar a Danilo que enfrentar a Lionel. Es cierto que lo sacarían de la fila del, del partido, a quien apoya? Bueno, el presidente del partido eso dijo bueno. eso, también lo dijo el candidato Luis Abinader, que serán expulsados, todos los que apoyen la reelección, los diputados. Me imagino que algunos que se quieren ir, pues tendrán ya entonces, van a salir Le, por eleccional. la puerta grande. ¿Cuál es la posición este. que tiene el PRM ante el discurso del presidente Medina? Ya, nosotros tenemos eh, una nota de prensa que hicimos justamente, eh, y teníamos ya expertos que iban analizando el discurso uh -huh. para inmediatamente nosotros hacer una rueda de prensa y presentar lo que es la oposición. La transmisión en Facebook Live, esa, esa, nosotros lo hicimos. Nosotros entendemos que el presidente no habló de los temas realmente que tenía que hablar, habló de temas, fue un discurso largo pero corto realmente en esencia el de contenido. lo que tenía que hablar, el contenido. No fue fue un, un discurso de aplausos, pudimos ver cómo se paraba la gente. O sea, el presidente no lo dejaban hablar, porque 40 minutos bien. de aplausos. No, no, eso fue increíble. Entonces, eh, el PRM entiende que es un discurso de campaña. Hay, hay dos cosas importantes que él saca a relucir como logro en su gobierno. El primero es la criminalidad, ha homicidio, descendido. ha, ha disminuido, dice. ¿eh? Y lo otro es que vuelve y saca mil... 1.500.000 eh, dominicanos de la pobreza. Ya van como 30 millones que sacan de la pobreza en un país de 10. Por eso hay es que, ¿Es eso? Eso es que decimos que el, que el discurso fue repetitivo desde 2018, porque si nosotros no vamos al barrio azul, nos vamos a Ugamba, nos vamos a los barrios pobres realmente, vamos a los mismos pobres mismos sitios. Por lo menos en mi provincia no ha un pobre, al contrario, de la clase media han ido a la, a la, a la parte más pobre. Entonces, si él dice que lo sacó de la pobreza, pues puede ser cierto, pero de la pobreza a la pobreza extrema, que también es otra cosa. Entonces, la criminalidad es una mentira vil, que la criminalidad ha disminuido, cuando nosotros escuchamos a cada segundo, a cada minuto, eh, un atraco, un asalto, una muerte, un feminicidio, muchísimas cosas, igual que la pobreza. Yo no he visto nada de que la pobreza ha bajado. Al contrario, yo veo que ha descendido, la clase media ha descendido bastante. La estabilidad económica que tanto se habla, que habla él como presidente y todos los funcionarios, y que nos mantenemos creciendo y creciendo y el ciudadano de a pie no lo ve, no lo interpreta, no lo entiende. ¿Cómo lo ven ustedes el PRM? ¿Están bueno, de acuerdo con que real, hay una, un crecimiento realmente, realmente ha crecido, pero para un grupito muy mínimo. Un grupito que, que está pegado a la teta de la vaca. Para ese grupito sí ha crecido la economía. Y eso está claro ahí, lo podemos ver. Todas so, las cifras del Banco Central, quién, todas mienten. Bueno, pero el Banco Central se debe al presidente. Vamos, ah. vamos al Internacional, Vamos a ver lo que son las deudas. Porque cuando tú dices... El presidente no habló de deuda. ¿Eh? No habló no, de, no, de no deuda. No habló de deuda, sin embargo, 50 mil millones de dólares tenemos ya en deuda. Cuando el 50% del PIB se está cogiendo para pagar intereses, no capital. Se está yendo para la cuenta corriente. Entonces, si sí yo puedo ponderar en el discurso... El alza salarial, el alza de salario a los bomberos. Positivo. Eso es positivo. Lo Tenemos que verlo muy positivo. Y reducirlo. A los, los pensionados. Eh, reducirlo lo, lo para la una línea que bajó a la DGI. Sí. Justamente. Ah, que el, la retención. La retención que Yo tengo que ponderar que sí, eso sí, es como sí. muy positivo. Bien, el tema de valorado. juventud, eso es de mi primer empleo, se habló como de 5 mil. Nuevos empleos para jóvenes, sobre todo mujeres. No, no, no, casi 700 mil empleos ha producido en siete años. No, pero anunció que no, iban no, a entrar el, ahora, no, en los eso. próximos días, y, a los ¿no? a los 5, niños 5 mil nuevos empleos. Por eso que nosotros decimos que es un discurso de, de campaña, porque es de promesas. Porque no es real. No es la realidad. No es la realidad. Eh, si aquí no existiera el sector privado y yo lo que yo digo gobierno, de la provincia de Duarte que hemos sido olvidados si, ya, si, si esta provincia no tuviera los hombres y mujeres que tiene nosotros no existiéramos ¿En el tema a nivel agro, de gobierno en el tema agropecuario también la, mintió eh, bueno este los estudios están ahí Raquel ahí están las cosas, ahí están las realidades una cosa es coger un micrófono y decir o que yo venga aquí a decir una cosa cuando realmente no tengo los documentos aquí para presentar ahora bien, esa rendición nosotros tenemos que mirarla porque se la pasó al presidente del Senado, en ese momento, el presidente de la Asamblea, y dijo: para ganar tiempo. Ahora nosotros tenemos que revisarla como partido, como bloque opositor, eh, tenemos que revisar y mirar que lo que él dijo va consone a esas cosas que están ahí. Porque también tenemos que estar claros: no hemos visto nada, solamente palabrerías. Bueno. Que hay que cuidar la forma para una próxima vía. Un presidente un poco nervioso en algunos momentos, dudativo. Pero también que fallaba, decía una palabra y luego corregía la otra, muchas Debió veces. Eh, yo no sé a, si yo, estaba cansado antes de empezar. Bueno, el, pero, no ¿cuál? sé, o la tensión y la presión de dirigir un país. Como a cualquiera este. se le pone Pero se equivocó mucho. Se equivocó <ríe> mucho. <ríe> en ese momento. En esas dos horas, sí. media, Entonces, dos y Entonces, recordemos que ese discurso se lo preparan al presidente. Sí, sí. Y, presidente, y que él no es tan el no están en no lo, El presidente se veía que en no lo había leído casi en su totalidad. Se equivocaba con palabras totalmente. Hay cosas que el presidente, cuando lo leía, se sorprendía como diciendo: ¿Y ustedes pusieron eso ahí? ¿Cómo? pero ¿Por qué no me están mintiendo? Y volvía para atrás. Porque no le a la culpa al y... presidente. No, no, no. No, no, no le no. presidente. presidente es no, un equipo de personas. Yo entiendo, que lo laboran. Y lo tienen ajeno a la realidad. Porque hay algo del País de la Maravilla. Pero eso se ensayan, en los discursos se ensayan. Yo no creo que tuvo tiempo de ensayar No tuvo tiempo No, no so, creo que tuvo tiempo Usted notó eh. ahí Cuando yo voy a hacer una exposición en la universidad sí. Pues tú te pasas la noche entera dándole sí. Y aún así tú dices como tú tienes sea. que Pero improvisar. ustedes como legisladores deben exigir que sean más breves los, los informes eh, Recordemos que en un país presidencialista <risa> Donde todos los poderes del Estado dependen del poder ejecutivo Que no debería ser sí. eh, Nosotros no estamos para exigir Estamos para proponer Okay, pues Cuando tengamos una separación de poderes, entonces sí, entonces tendremos sistema de Estado. ¿Cómo de no? Muchas gracias, diputado Franklin Romero y presidente del Partido Revolucionario Moderno por haber estado en el Café Caliente y ayudarnos a entender un poco el discurso del presidente Medina en la rendición de cuentas que hizo en el día de ayer con motivo del 175 aniversario de la independencia nacional. Nos vamos a una pausa, retornamos con más aquí en De Mañana. Quédese con nosotros.